más lento Eh, bueno pues, esto es lo, lo que digo todos los días vamos a hacer eh, un temita eh, que lo vamos a clasificar como básico, alto, medio bajo, que se llama Banks of, uh, of the Ohio Banks of the Ohio Banks of the Ohio las orillas del, eh, del Ohio un río que también es un estado que también es un... hay una ciudad creo que también se llama Ohio y además en Ohio está Toledo, Toledo, Ohio, una ciudad que se llama Toledo, o Bueno, pues eh, es un tema, como hemos, dicho, como, hemos, como hemos dicho, de tipo basiquito, alto, eh, intermedito, bajo. Y si no conocéis el tema, os pongo aquí el enlace para que sepáis cuál es, que es un tema, es una merger ballad de esta, que no es, significa balada de mierda, sino una balada de asesinato. Eh, coge el, el colega, le dice a la muchacha que me quiero casar contigo La muchacha dice, pero que ¿dónde vas tú, matao Y entonces va el nota y se la carga, la tira al rido Y en el rido se ahoga Y bueno, y es un tema muy sentido, muy tradicional Y eh, fue, está dentro del, digamos, del, del repertorio Y hay que aprendérselo Entonces, como siempre estoy usando la tabulatura de, de mi Tito Tony y eh, no tiene, o sea, perdón, tiene copyright, no voy a decir yo que, que la voy a compartir, o sea, no me la pidáis que no la, no la voy a dar. Insisto, si queréis la tablatura y que una persona en condiciones y un músico de verdad, no un musicastro sordo como señor, servidor de ustedes, eh, la enseñe, pues apuntan ustedes a ArtistWorks y tampoco hace falta chamullar mucho el picking, con que más o menos te entienda te vas a enterar dije el otro día los precios y la verdad que está bastante bien de precio incluso ahora mismo no hay oferta pero a veces hay ofertas, te lo ponen al 50% si son 280 dólares al 50% son 145-150 dólares eso entre 12 te sale a 10 euros al mes o 12 euros al mes que esto se lo puede permitir hasta un tieso como servidor de ustedes, aunque ahora mismo no estoy matriculado, vale. Bueno, me dejo de rollo y, y poneros al lido que esto es muy interesante. 002 slide 23, vale. Ahora voy a hacer un pellizco en la tercera, en la primera, con el y esto es difícil, índice en la tercera y medio en la, en la prima. Pulso la cuarta en el cuarto, en el cuarto traste. Y ahora vuelvo a hacer el mismo pellizco pero esta vez con el pulgar y el medio. vale Y ahora pongo un acorde de re. Un acorde de re séptima. Y hago un forward-backward. y remato en la cuarta al aire. Esto casi no hace falta ni que lo mueva, me quedo aquí. Eh, traste segundo de la tercera cuerda. pellizco primera y segunda al aire. Y ahora vuelvo a pellizcar, pero hago un hammer en el primer traste de la segunda cuerda. vale Y ahora hago un forward roll manteniendo este dedo en, la primera, en el primer traste de la segunda cuerda. Y ahora voy a hacer un hammer-on 2-3 en la segunda cuerda. Pellizco, mantengo en el tercer traste de la segunda cuerda, pellizco con la primera al aire. Primer traste de la segunda cuerda y pellizco otra vez con la primera al aire. Y ahora remato con un slide 2-3 y un forward roll. Para empezar la siguiente frase, le he dado con el índice al, a, la, a la tercera al aire. Repito esta parte. Bueno, repito esto. Esto. ¿vale? De momento tenemos. Y este, este, este solo al aire es para entrar en la siguiente frase, en la cual vamos a dar la primera y segunda al aire. Ahora pellizcando las dos a la vez, ¿vale? Pongo el, el primer traste de la segunda cuerda, vuelvo a hacer hammer on 2-3 en la segunda cuerda y me mantengo ahí haciendo un forward roll con el, con el, el tercer traste pisado. Y ahora hago, esta sería parte de la melodía, eh, primera cuerda en el segundo traste, pellizco quinta y primera al aire. Y ahora voy a poner el acorde de Do y para ello pongo primero el, el traste 1 de la segunda cuerda y hago un, un Forward-Backward-Bow. Voy a hacer Forward y luego eh, Forward. ¿vale? repito esta parte entonces lo último habíamos quedado con, con el sol al aire y ahora ya remato, tercer al aire, segundo traste de la tercera vuelvo a hacer slide 2-3 y un forward roll pellizco eh, traste 1 de la segunda cuerda, primera al aire, vuelvo a pellizcar con las dos al aire y ahora ya agrego un tag ending donde voy a hacer un pull off 3-2, tercera al aire que es la que con concluyo y esto sería al final. ¿Vale? Esto último, por tanto, estábamos en dos. Un poquito más lento esta parte final que me, se me ha ido. Estoy enviciado con la velocidad. Vale, vale todo completo. E aí